Súper. Venga. sean todos ustedes a esta transmisión especial a través de las redes oficiales de Club Santos Laguna, en la que vamos a vivir el arranque oficial de una nueva etapa para el primer equipo varonil. Y antes de comenzar, quiero saludar a todos nuestros abonados que nos están acompañando aquí esta tarde y por supuesto también a los medios de comunicación que se encuentran aquí presencialmente en el Auditorio Orlegi y también a toda la afición que nos está siguiendo a través de esta tra transmisión en las plataformas oficiales de Club Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, antes de iniciar el día de hoy, nos está acompañando, les voy a presentar a María Padilla, ella nos va a acompañar a lo largo de esta transmisión, así que ¿cómo estás María? Bienvenida. Hola Dani, qué gusto estar con ustedes, estoy muy feliz y muy emocionada, muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de las plataformas en nuestros eh, de Club Santos, perdóname, eh, estamos muy emocionados y como bien dices, esta es una nueva etapa para el club y bueno, feliz y emocionada de estar con ustedes y eh, que toda esta gente nos esté acompañando aquí. Así es María, bienvenida y pues así como lo mencionas se viene un semestre de grandes pruebas para Club Santos, no solamente a nivel local eh, compitiendo en la Liga MX, sino también a nivel internacional ya que vamos a estar participando en una nueva edición de la Liga de Campeones de CONCACAF y como sabemos en esta institución nos gusta ser protagonistas y vamos por todo, a ganar. ...todos los torneos en los que se participa. Y para hablar de esto y de mucho más, les voy a presentar... ...quién nos está acompañando esta tarde. y está con nosotros el presidente ejecutivo de Club Santos Laguna... ...Dante Lizalde. Bienvenido, Dante. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Un poder saludarlos. A También a nos acompaña el director de gestión deportiva... ...Eduardo Fentanes. Bienvenido, Eduardo. Hola, Dani, un saludo a todos. Buenas tardes. Y por supuesto, está con nosotros el timonel... ...que comandará a los guerreros rumbo al clausura 2022... Pedro Caixiña, bienvenido Pedro. Gracias Daniela, buenas tardes a todos también. Y ahora sí que ya estamos todos listos, Dante, empezamos contigo y platícanos qué se viene para Santos en este primer semestre del 2022. Con mucho gusto Dani, primero que nada agradecer la presencia de nuestros abonados, nuestra principal misión en esta institución es brindarles todas las satisfacciones que merecen a ustedes y a todos los aficionados y por supuesto a los medios de comunicación que hoy se dan cita en este recinto. Pues, ¿qué se espera para Santos Laguna? Como sabes, somos una, somos una institución que ha basado su éxito deportivo en tres grandes pilares, la estructura, la infraestructura y los procesos. Y justamente el día de hoy nos encontramos reunidos para dar continuidad a estos procesos. Darle la bienvenida a Pedro. Muchas gracias. Bienvenido de vuelta a tu casa. Muchas es un gracias. gusto poderte tener aquí. De nuevo, eh, estuvimos charlando en todo este tiempo y era volver un poquito a las bases, la intención es regresar a todas las prácticas que, que se han hecho bien y mejorarlas. Eh, tenemos aquí con nosotros, frente a nosotros, a, a tres grandes trofeos que se conquistaron bajo el liderazgo de, de Pedro, pero, pero esto es el pasado y me lo ha reiterado muchísimo, esto es pasado y hoy… Estoy seguro que Pedro y el equipo de trabajo que, que está aquí con nosotros viene completamente concentrado y enfocado para lograr nuevas glorias y enaltecer el nombre de la institución. Entonces, es para nosotros un verdadero placer poder contar con el con el regreso de Pedro. Bienvenido, mi querido Pedro. Bienvenido. Muchas gracias. gracias, Dante. Profesor Eduardo Fantanés, o platíquenos qué le aportará Caixinha a esta institución Santista y también al equipo. Fíjate que sin duda el, el paso de Pedro anteriormente por la institución y su cuerpo técnico dejó un legado importante, no solo en el tema de los trofeos y los campeonatos, también su, su metodología, su filosofía, empalma perfectamente con, con, la, del, con la del club. Eh, sabemos que vamos a encontrar en, en Pedro y su cuerpo técnico eh, esta... Esta empatía para, para recuperar y, como dice Dante, relanzar muchas de estas cosas que nos, nos identifican, tener a alguien con la experiencia y capacidad de Pedro, que, que va perfectamente alineada a esta, a esta cultura, al club, a esta filosofía de ganar sirviendo, es muy importante para nosotros. Además de, de encarar los torneos, como sabemos, lo, lo vamos a hacer como Pedro lo caracteriza, también sabemos que vamos a encontrar en este cuerpo técnico la posibilidad de consolidar los procesos formativos, que para Santos son muy importantes, todos sabemos que ya de tiempo para acá Santos se ha convertido en una institución referente en cuanto a la formación de jóvenes, no se ve reflejado en la cantidad de, de jugadores que están en la plantilla, los que han ido a otros clubes, los que han ido fuera de México, eh, los 10 títulos que se han conseguido, los 9 títulos que se han conseguido desde el 2010, entonces eh, eh, sabemos y, y me he dado cuenta que, que vienen en la voluntad también de aportar en ese sentido. De, de ayudar a consolidar a estos jóvenes y, y seguir manteniendo a, a Santos ahí en esa en esa referencia. Así es que eh, contentos y emocionados de, de la llegada de, de Pedro y de, de su gente y como dice Dante, saber que, que vamos a trabajar alineados y que con la infraestructura y, y la estructura que el club le da no, se seguirán fortaleciendo los, los procesos así es que desearles mucho éxito en esta nueva etapa, no me tocó estar en la anterior, la vi a la distancia pero estoy seguro que esta como rival. lo haremos como rival nos las bienvenidas. el primer partido sí, sí. fue contra Eduardo claro. sí, el primer partido, el partido de Pedro me tocó ser su el técnico rival empatamos por empatamos cierto un... no. <risa> Empatamos eh, eh, no, estoy seguro que vendrán grandes cosas y que se superará incluso la etapa anterior, así es que mucho éxito y bienvenido a todos. Gracias. Pedro Cachinha, bienvenido. Más de 140 partidos en tu primera etapa con Club Santos. Tres títulos, ya lo decía Dante Lizalde, lo estamos viendo las copas. ¿Qué recuerdas de esta etapa y lo mero bueno? ¿Cómo vienes? ¿Cuál va a ser eh, esta nueva, esta segunda etapa aquí en Santos? Buenas tardes a todos de nuevo. Saludar a los, nuestros abonados en representación de lo que es nuestra maravillosa afición, donde... Nos da un gusto tremendo regresar aquí y mirar en este estadio lo que es la representatividad de la Casa del Dolor Ajeno. Creo que mucho de lo que es el trabajo de la cancha se ve plasmado en, en vuestro apoyo cuando llegan ahí y, y son unos más para, para poder decir que queremos que sigan siendo muy claramente ese aporte para seguir siendo la Casa del Dolor Ajeno y esa es una relación que queremos hacer en relación a lo que es el pasado, pero seguir manteniendo en relación al presente y en todas las etapas, porque creo que es transversal a todos los cuerpos técnicos que pasaron por acá de encarnar ese ADN guerrero, ¿no? Después saludar también a nuestros compañeros de los medios, seguramente esta segunda etapa, empezando por ellos, también va a ser mucho más tranquila, yo ya los, ya los conozco a ustedes, ustedes ya me conocen a mí, pueden intentar ya más de… De la, de la derecha, de la izquierda, que yo seguramente seré mucho más torero que Forcao y entonces utilizaré también mucho más lo que es la mano izquierda en ese sentido. Pero no podemos pasar sin ustedes, ustedes hacen parte de este negocio igual que nosotros, entonces nada más hay que saber llevarnos en relación a todo eso para que ustedes hagan vuestro trabajo y nosotros podamos hacer el nuestro. Uh, es, es, una, es una institución que, que está hecha para ganar y está hecha para ganar en base en procesos, en base en procesos que se quieren muy colectivos, o sea, no tiene que ver con un cuerpo técnico, tiene que ver con, empezando al nivel más, más bajo, con, con lo que es la, la utilidad, los jardineros, se si quieres, o sea, se nota una alegría tremenda en las personas que trabajan en esta institución, eh, lo, lo, lo miramos y lo sentimos cuando llegamos acá, lo seguimos mirando y sintiendo cuando, estamos en esta, cuando llegamos en esta segunda etapa. La parte de, de lo que, es, de, que son las ciencias aplicadas al deporte, en términos de lo que es… Eh, generar conocimiento para producir más conocimiento y que nosotros podamos aplicar todo eso en nuestro trabajo diario y por supuesto también a nivel de inteligencia deportiva, donde podemos tener junto con la dirección, con la dirección y la presidencia, pues tener todo lo que es la visión conjunta que tenemos, teníamos en ese entonces y tenemos cuando llegamos. Déjame decirte que encontramos un, un, una institución diferente, empezando, me acuerdo que fui aquí, en este mismo lugar lo que fue la presentación, me acuerdo, muchos de ustedes seguramente estaban acá en ese, en ese entonces, casi, casi 10 años de atrás en el tiempo, teníamos aquí como una mesa diferente, eh, no existía el grupo Orlegi como tal, todavía en ese momento estábamos en el grupo modelo, me acuerdo perfectamente más o menos de dónde está Arturo, yo estaba sentado cuando fue, cuando se dio el cambio en el grupo Orlegi en ese entonces Orlegi Deportes, hoy Orlegi Sports, eh, en ese entonces nada más Santos Laguna, hoy dos clubes más, quién sabe puede venir el cuarto, entonces creo que nosotros crecimos cuando salimos de Santos y el grupo siguió creciendo también a la par de todo eso, entonces encontramos un club y una institución, incluso las facilidades de una manera diferente, diferente yo creo que hay muchas cosas que será under construction, empezar a construir de nuevo porque sí hubo cambios en ese sentido, hay otras que nada más hay que darle ese empujón y tener esa inercia de lo que es la relación entre nosotros y ellos para generar una visión común y seguir hacia adelante. Pedro, ¿qué mensaje te gustaría darle a la afición Santista, tanto en La Laguna, en México y en otras partes del mundo, que están muy ilusionadas con tu regreso al club? Pues ya lo que les dije desde un inicio, yo creo que incluso ayer, por ejemplo, cuando hablamos con el grupo por primera vez, ellos, la mayoría del grupo ya está acá, o sea, tener lo que es esa filosofía del club que es formador y vendedor, donde por lo menos casi 33 y quién sabe llegar a los 40% de jugadores de canteranos de fuerzas básicas en la institución, les da esa identidad. Y cuando les da esa identidad, pues cuando llegan al primer equipo y cuando van a jugar en el TSM cuando muy muy justamente también alabar lo que es el trabajo que, que la 20 ha hecho, recién campeones con Rafa, con Omar y muchos chavos que ya están entrenando con nosotros en esta, en esta primera semana, saben que van a llegar ahí adentro y solo tienen que hacer una cosa que es lo que les, eh, les, se les exige, es que busquen trabajar siempre para ganar y ellos se van satisfechos a casa en eso y se, se reflejan orgullosos en lo que están mirando en la cancha, eso es lo que podemos prometer, lo que podemos prometer es que vamos a intentar de todo partido a partido, no quiero pensar en trofeos, mucho menos en esos que ya hacen parte del pasado, queremos pensar en lo que, en lo que viene, en, en la sala de trofeos sigue ahí ese hueco, ese vacío, esperando lo que es el próximo y, y para nosotros lo más importante no es ese trofeo, pero es el cada partido que nos puede llevar a ese trofeo, entonces paso a paso estaremos buscando esa felicidad para que al final, todos podamos estar felices y celebrar juntos, o sea, caminar juntos para celebrar juntos al final. Ese es el mensaje fundamental. ¿La ciudad también ya la, la encuentras diferente? Sí, pero no tiene todavía el metrobús, imagínate. <risa> todavía okay. no hay metrobús, ya lo pasé al ladito, pero, pero sigue cerradito. No, hay algunos cambios. Rafa, Rafa ya nos llevó ahí a, a, a cenar el, el sábado ahí en, en, en el centro, Cree que cuando salimos del centro ya se estaba abriendo mucho más. Hoy lo encontramos un poquito más a la española, en una zona cerrada, ahí de calles, restaurantes y bares. Y pues sí, queremos también disfrutar de todo eso, porque el fútbol para nosotros es 24 por 7, menos del tiempo de la familia y alguno libre para disfrutar. Pues bienvenido, Pedro. Y pues ya lo escucharon, guerreros. Santos es un equipo protagonista. En los últimos 15 años se encuentra entre los líderes de Liguillas Disputadas semifinales, finales, jugadas y títulos conseguidos. Nuevamente con Pedro, por supuesto, no va a ser la excepción. Y tenemos que iniciar formalmente con esta nueva etapa, por lo cual, ¿qué les parece si procedemos con el momento de la entrega oficial de la indumentaria guerrera al profesor Pedro Caixiña? Y obviamente la foto oficial de este momento, los invitamos a pasar. Sí, porque ya estaba frío, ya estaba friusito. Ya estaba. Haciendo... <risa> Entonces yo me pongo acá, ¿no? Sí. ¿Eso sale? Dante, vaya. Okay. Ya voy de este lado. De este ladito. ¿De me la das. Lado. Y, me la, y me la pongo, ¿no? Tenemos por la foto. La Ahí, Ahí está. Muchas gracias. Ya estaba fresquito. Ya estaba fresquito. Muchas gracias. Con esta entrega simbólica, Pedro inicia esta nueva etapa de los guerreros, con la ilusión de seguir trascendiendo local e internacionalmente, pero sobre todo de permanentemente demostrar el modo guerrero y la cultura de ganar sirviendo que caracteriza a Club Santos y a Orlegui Sports. Bienvenido, Pedro. Muchas y bueno, gracias. vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Primero lo vamos a hacer eh, con los medios que están aquí de forma presencial y seguiremos eh, de forma virtual y claro, claro, los abonados que quieran preguntar o enviar algún mensaje, también son muy bien recibidos. Buenas, bueno, si se escucha. Buenas tardes, Pedro. Hola, Beto. Qué arriba, gusto saludarte Igualmente. de nuevo. Bienvenido a la Laguna. Muchas gracias. Eh, hay tantas preguntas, tantos temas, profe. Eh, me llama ahorita la atención primero que decías de alguna manera que se fue un forcado, regresó un torero. En ese sentido, ¿qué ha cambiado en Pedro más maduro? Y la otra, eh, que parece que la Conca Champions se quedó esperándote, ¿no? Eh, ahí está esa oportunidad otra vez. Sí, no, yo creo que la vida te da esa madurez, los, los tiempos, los años y, y pasar por esas mismas situaciones, ¿no? aprender con, con errores, intentar que, que no comitas por lo menos los, los mismos errores, pero otros van a pasar. O sea, somos humanos, queremos crecer y, y creo que parte del crecimiento es aprender con los errores por lo menos por lo, no cometirlos lo, por segunda vez, por así decirte. Y también entender que, que el negocio hace parte de esto, o sea, hoy por hoy y yo ya no voy a necesitar de, de leer el lamerito de la soledad para entender lo que es la cultura mexicana, ¿no? O sea, creo que ya la viví, cinco años son, son importantes, primero en Torreón, después en la Ciudad de México, y eso me da mucho más conocimiento de facto sobre lo que lo que es el negocio, cómo lo llevan acá y cómo estamos lidiando y cómo yo me tengo que adaptar, porque la realidad es que muchas veces lo hacía en términos de, de casi un enfrentamiento de que eso a mí no me gusta, entonces voy por este lado y no, ahora estoy mucho más, más tranquilo en ese, en ese sentido y sé también que eso me saca el enfoque, o sea, cada vez me busco estar más enfocado en lo que es el mío, en lo que puedo manejar, en lo que puedo cambiar, en lo que puedo mejorar y no en otras cosas que, que no voy a cambiar de ninguna, de ninguna manera. En, re, en relación a la, a la Conca Champions, sí, como le llamo, así declaro así de la Conca Champions, es, un, es, una, es una nueva oportunidad, hace parte de, de un proceso que, que ya fue tocado, que tiene que ver con la internacionalización de la institución. Creo que eso también es otra gran diferencia de cuando llegamos. Llegamos a un equipo que era un equipo de la comarca lagunera que, lo, que tenía esa identidad muy, muy clara, la sigue teniendo, se, se volvió mucho más nacional por el trabajo de fuerzas básicas, por los títulos que vienes logrando en particular en, es, en esos últimos 10 años, pero ahora también se quiere internacionalizar. Y ese es nada más el primer pilar o la primera vía, la primera orientación de que tú puedas internacionalizar un club y por la mejor oportunidad es ganar esa, esa competencia porque te va a poner en un mundial de clubes. No me estoy poniendo a mí, ni ni siquiera el cuerpo técnico, pero lo que representa para la institución en este, en este crecimiento que se quiere. El segundo tiene que ver con la venta de jugadores a Europa. Yo creo que ya salieran dos, a lo mejor otros más, esperemos que también puedan seguir el mismo, el mismo camino y, y te vas a mirar de dónde salieran estos jugadores, Santos Laguna te da una una dinámica internacional. Y después tiene que ver con los procesos de selecciones también, o sea, de, de que los jugadores estén ahí en selecciones, acuérdate que en esta primera semana cuatro de ellos no están, porque estaban en la selección mayor, cuatro menos uno que se, que se salió, uh, también están en procesos de selecciones, de poder estar en el, en, en el mundial y ahí en Qatar, y entonces vas a mirar la... ...las plantillas de cada una de esas selecciones... ...y mira dónde están los clubes... ...y ahí están jugadores de Santos Laguna... ...entonces, esos tres... tres, tres, eh, tres vías son, son importantes... ...ahora... ...en la Conca Champions, sí, o sea, yo creo que... ...es importante pelear por, por ese torneo... ...es eh, importante para nosotros pelear... ...siempre por todos los torneos... ...tú que estabas en el, en el proceso anterior... ...si ¿sí te acuerdas que, por ejemplo... ...nosotros valorábamos mucho lo que era la Copa MX... Desde un primer momento incluso existía una regla que posteriormente fue eh, salió de que ni siquiera había necesidad de que los entrenadores principales viajaran para los, con los equipos a los, a los torneos de copa y posteriormente a eso, porque nosotros queríamos pelear por todas y todas, eh, ellos tenían que ir. Entonces ya existió un cambio en ese sentido. En esa institución tienes que pelear por todo. Tienes que prepararte y lo que puedes decir a las personas es que vas a intentar de todo para pelear por todo. Por paso a paso, partido a partido. Y esa no, no va a ser sesión también en ese sentido. Te digo que, por ejemplo, a nivel mundial, los entrenadores portugueses ya ganarán en todas las confederaciones. Menos en esta. Entonces, quiere decir que también a, a título personal y de nosotros como cuerpo técnico, también tenemos esa, esa ambición de poder lograr ese título de lograr todo lo que está por detrás y por supuesto a nivel personal también de, de poner nuestro nombre dentro de los entrenadores que ya ganarán todas esas confederaciones. Por acá a este lado, profe, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, ¿Estás más flaquito? Ya, lo que quedo, profe, ya la vida así me ha tratado. Profe, bienvenido, este, buenas Muchas tardes gracias. para todos. Eh, el hombre más ganador en la institución de Santos, ahí está, lo dicen esos trofeos, ¿Cómo encuentras a este equipo? Ah, ¿Seguiste a este equipo en el subcampeonato? ¿Lo habías visto? ¿Habías visto la secuencia que ha tenido? ¿Y, ¿Y qué vamos a ver de este Santos? ¿Un equipo impregnado de jugadores con experiencia o se le va a seguir dando la base a la juventud? Porque para lo que hablas de los dos torneos que los vas a pelear, necesitas un plantel vasto, profe. Bueno, empezando por ahí, ni tanto. Para mí me gustan las plantillas cortas. Cortas que se vuelven mucho más competitivas porque creo que todos los jugadores se sienten adentro como opciones. ¿no? Uh, después, bajando a lo que es la conformación de la plantilla, la plantilla es muy, muy buena, de, de muy buena calidad, es, es basta también en, en, en lo que toca opciones, es una plantilla muy joven, un promedio de 24 años, y que está conformada en esa, en esa orientación que tiene ese mixto un poquito de, de lo que son jugadores experientes que tampoco son tan grandes de relación a eso, pero lo que para nosotros es más importante no es la, la edad que tienen, sino la, la madurez que te puedan dar. Y entonces, en, en lo que es el proceso que, vienen, que viene siguiendo de las fuerzas básicas, es un proceso que, que ya le estamos dando seguimiento, uh, tenemos como 5 o 6 de lo que fueran actuales campeones de la 20. Desde, en un pasado ya teníamos también esa relación, antes era sub era sub-17 y 20, ahora es 18 y 20, no cambió en ese sentido. Siempre le vamos a estar dando ese, ese seguimiento, pero tiene que ver con el potencial. Seguramente todos los clubes que son, que son formadores, que donde sus fuerzas básicas trabajan muy bien para tener ese, ese percentual en el primer equipo, hay años en que son mejores que otros y hay años en que pueden llegar unos más que otros. Así es el proceso y así son los ciclos. Pero sí vamos a seguir dándoles esa oportunidad a los jugadores que tienen esa, esa madurez y esa, y esa calidad. Entonces, el, la plantilla nos da total confianza en relación a eso. En relación a lo que era su idea de juego, yo creo que es, es, es por demás conveniente decirles que la herencia que tenemos de, de, de Guillermo es, es buenísima. y Yo creo que Guillermo ha hecho un gran trabajo en la institución, ha hecho un gran trabajo con esta plantilla, tenía una idea de juego muy clara una idea de juego muy clara que los jugadores los, la compraran de una manera uh, como la plasmaban en la cancha, eso era por demás evidente. Uh, lo que nosotros queremos es sacar todo lo de bueno, aprovechar todo lo de bueno que Guillermo nos deja y, por supuesto, entender cambiar algunas cosas que entendimos está más en nuestra, en nuestra visión, en más en nuestra orientación, y, y es eso que empezamos ya a trabajar desde, desde ayer. El seguimiento al equipo y al fútbol mexicano. Ha sido más o menos como siempre, cuando salimos de Santos a Cruz Azul, seguíamos las, las notas, más o menos al diario, de cuando en cuando, por, por la diferencia horaria, algunas veces me, me bajaba los partidos para analizar los que más me interesaban, pero ahora tuvimos que analizar todo, todos los partidos, todavía estoy, todavía estoy en eso, me quedan para analizar al detalle, al fondo, para que mañana, mañana no, la semana que entra ya tenga todo eso para para poder discutirlo con el equipo, como cuatro partidos más. Entonces tuvimos todo ese, toda esa preocupación, todo ese análisis, todo ese estudio, para para mismo, conociendo la institución como conoces, llegar y tener ese conocimiento profundo de los principales actores de este, de este juego, que son los jugadores. Gracias. Buenas tardes, Pedro, Dante, tardes. Eduardo, eh, Luis Jiménez de Canal 6. Creo que mismo con la Club Boca te estoy reconociendo. Eh, sí, aquí mira. Es correcto. Oye, eh, Pedro, pues siguiendo con este tema, eh, me estás, nos estás comentando el análisis del plantel. Uh -huh. eh, solo para confirmar, o sea Ustedes no pedirían otros elementos que fortalezcan a este o apuntalen a este este plantel, uh -huh. principalmente por lo que vimos algunos en el tema de la banca, que muchas veces en algunos partidos no tenía Guillermo Almada esas variantes o no le daban esas variantes para enfrentar a cada a cada rival. Uh -huh. En ese sentido, no sé si ustedes ya pensaron que no necesitan otros elementos de fuera y ahorita me gustaría dar, hacerle una pregunta a Dante. Bueno, el presidente que hable primero. Bueno, Dante, eh, está muy eh, a flor de piel el tema del campeonato del Atlas. La gente también reacciona ante esta situación. Mi pregunta que me gustaría hacerte es, eh, y aquí lo vivimos, cuando te presentaron como presidente y esa encomienda que te dio Alejandro Herragorri, en ese sentido, estás presionado eh, ahora eh, por conseguir un título más cercano con el equipo de Santos Laguna, al ver que el equipo hermano de la empresa ya consiguió un título después de 70 años? No, para nada, no es, no es presión, es más bien ilusión. Yo tengo un mandato, como bien dices, desde que me nombró Alejandro hace ya casi tres años y tengo esta, esta ilusión de poderle dar a la gente, poderle dar al grupo, a la empresa, al cuerpo técnico y a, to y a todos los que conformamos esta institución, esa alegría, porque para eso trabajamos, pero también he reiterado en este espacio que, que, que el resultado no, no nos desquicia, a nosotros lo que, nos, lo que nos manda y lo que nos mueve es el proceso, es disfrutar el día a día, es tratar de construir esta estructura y esta infraestructura basada en, en procesos que al final redundan en estos éxitos deportivos, pero para nada me, me angustia ni me preocupa, al contrario, me motiva… Y mi misión fundamental es, es llenar de, de trofeos a esta organización en base a estos procesos que, que ustedes conocen muy bien. Y en el tema de nuevos elementos, eh, en estos días está sonando el nombre de Leo Fernández. ¿Es cierto este rumor? ¿No es cierto? ¿Nos puedes comentar? Y el tema, si van a venir más elementos a, a apuntalar a este equipo. Estamos justo en el análisis, como comentaba Pedro está todavía tratando de completar este, este proceso de revisión. El tema de Leo Fernández es un, es un mero rumor, no hemos entablado ninguna negociación con el jugador y estaremos viendo cuáles son las necesidades puntuales del club para definir la, la llegada de algún jugador. Buenas tardes. Pero ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Roberto? Tal, Roberto? Gusto saludarte, a, a, igual a, a los demás. Pedro, en, este, en estos cinco años que de alguna manera estuviste fuera del fútbol mexicano, ha habido muchas novedades, sobre todo en cuestión de técnicos nuevos que, que están llegando a, a nuestro fútbol. ¿Te sientes en desventaja o con ventaja en base a lo que viviste en una primera etapa? Porque bueno, siguen tus amigos, el Tuca, Miguel Herrera, gran amigo tuyo por cierto, eh, y otros más. Y otros más, claro. Pero también hay una nueva camada de estos técnicos jóvenes eh, que, que de alguna manera pues están refrescando la baraja aquí en nuestro fútbol. Y también preguntarle a Dante, ahorita mencionabas en la presentación del tema de volver a las bases. ¿Qué tanto se desvió el proyecto de Santos para ahora preguntar, o comentar que se volvió a las bases? o sea me parece que como que hubo una desviación, o así lo entiendo, de acuerdo a este comentario, si me lo pudieras aclarar, por favor. Sí, con gusto. Voy a voy a responder tu pregunta, Roberto. No hablaría de una desviación, te hablaría de un relajamiento natural que sucede por el simple transcurso del tiempo y hoy con la experiencia y la manera de trabajar que tiene, que tiene Pedro y su gente, se puede volver a establecer, pero no nada más… Eh, eh, a rentablar estos procesos, sino mejorarlos. Creo que la, la manera en la que ha hecho Santos Laguna las cosas, ha sido siempre eh, con el afán de mantenerse a la vanguardia. Entonces, esta vanguardia se perdió y ahora toca hacer esta, esta gestión para llevar a una versión mucho más moderna y profunda todas estas estructuras que se poseen. Roberto, déjame a ver si te explico cómo para entenderlo muy claro. Uh, en, en México, y yo creo que por lo que es la, la, la experiencia y la estimulación de enfrentar diferentes entrenadores que tienen diferentes ideas, te hacen crecer, te hacen crecer mucho. Entonces, que vengan esos entrenadores que ya he tenido oportunidad de mirar algunos de esos partidos en el semestre anterior y en este último año, por así decirte, entonces se nota que sí tienen ideas también diferentes para las cuales tú también vas a aprender y crecer. Yo lo veo de esta manera. Y esto comparando, por ejemplo, con Portugal. Portugal, solo Paco ahí estarán. Paco Ayestarán estarán es el único no portugués que está en la liga portuguesa y todos los demás son portugueses. Es verdad que nosotros tenemos una, una formación y una capacitación de los entrenadores, yo te diría casi a nivel de los mejores del mundo, seguramente, pero es casi todos van a la misma fuente. Entonces, muchos tienen ideas diferentes, pero la base es la misma. Entonces, se, se vuelve casi un steady state. O sea, casi todo lo mismo. Aquí no, aquí en una semana tienes uno con unas ideas y el equipo tiene un determinado tipo de comportamiento. Mucho también, por ejemplo, en Portugal ahora se está mucho, y en Europa en general también, lo que es el tema de la línea de tres. Hace 10 años acá nosotros ya teníamos que enfrentar muchas veces equipos con línea de tres. Las dinámicas ahora son distintas, pero yo creo que eso hace crecer el fútbol. Yo creo que hace crecer el fútbol mexicano y nos hace crecer a nosotros entrenadores porque muchas veces Pedrito está haciendo una presentación de un rival y dice acuérdate del partido X, pues más o menos para hacer una, un transfer y una conexión. Aquí a lo mejor vamos a tener que estar mucho más enfocados en situaciones nuevas, porque a lo mejor no se repiten de equipo para equipo. Entonces creo que sí, eso es muy bueno para ellos que tienen esa oportunidad, como nosotros nos tuvimos la tuvimos hace 10 años atrás, y, y para nosotros de crecer, porque es la análisis del estudio del juego y todo eso, que, que vas a aprender no solo cómo contrarrestarle, como también de, de, de evitar que te, que, te, que te lleven la mejor, ¿no? Aquí, perdón, me incorporaría un poquito, recordar también que, que Santos tiene su área de, de inteligencia deportiva y que en ese sentido a todos los cuerpos técnicos, pues le brinda este soporte no, de conocimiento, de análisis continuo, de, de, del manejo de números, de lectura táctica, que se le ayuda a los cuerpos técnicos también a darles ese, ese soporte, así es que eso es una herramienta más con la que ellos podrán contar para tener toda la información de estos nuevos entrenadores que bien dices que ya están marcando un estilo y poderles ayudar a una lectura más, más pronta. Buenas tardes, profe. Acá le saluda Marcela Delgado del Diario Esto y El Sol de la Laguna. Este, usted no solo dejó títulos aquí en esta institución, también dejó un estilo muy marcado de juego y, y después de un proceso, así como es usted de, de metodólogo y de analista, en el 2014, el 2015 es cuando se empiezan a dar esos resultados. Ahorita decía que no quería cometer los, los mismos errores. ¿A qué errores se refiere? Y yo no le pregunto más porque le iba a preguntar sobre si iba a traer refuerzos o no, y ya, pues Dante ya lo contestó. No, mire, los errores yo creo que tenían que ver más con, con la manera como yo les respondía muchas veces, un poquito más enojado y, y ese tipo de situaciones. Tiene que ver con, con, ese, con lo que es el aprendizaje. El pedro, el carácter, la pasión, el enfrentamiento, el querer estar defendiendo los suyos, defendiendo la institución, eso siempre va a estar presente. Pero ahora, ¿cómo? Sí, esa es mi esencia, pero a lo mejor me dices, uh, de 10 ya no vas a ser 6, vas a ser 1, entonces ese será el cambio, ¿no? Entonces... <risa> por ahí vamos en ese sentido, y los errores pues sí, o sea, lo que es el aprendizaje que uno tiene de relación con, lo, con las personas, de conocer más las personas, de conocer mejor los jugadores, de mejorar tu metodología, de, de poder convencerlos en relación a lo que es el camino que tienes que seguir, o sea, se trata un poco más de eso, que la madurez y la experiencia y lo que es uh, lo que vienes construyendo sobre, sobre, sobre tú cada año, yo me acuerdo de, de un profesor que me decía, tú tienes como 10 años de experiencia y tú también tienes 10 años de experiencia, pero son totalmente diferentes. ¿Así? ¿Ah, ¿Y por qué? Porque los 10 años de ellos son un año repetido 10 veces y tú cada año sumas para seguir creciendo. Entonces esa es la principal diferencia. Vamos a... Tenemos también a medios de comunicación conectados en esta transmisión y yo quiero cederle la palabra a Edgar Berrios. ¿Cómo estás, Edgar? Bu buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edgar Rubiros de Grupo Imagen y Excelsior. Este, bienvenido, profe Pedro Caixinha. Yo quisiera preguntarle, ahorita que hablaba muy bien de la experiencia, eh, ¿En qué momento podemos encontrar a, a Pedro Caixinha llegando a Santos? Quizá en el mejor momento de su carrera como director técnico. Y una pregunta para Dante Lizalde. Por ahí, este antes de que se fuera el profe Guillermo Almada, habló de una indisciplina de Alesio da Cruz, que por eso ya no iban a contar con él en, en la liguilla. ¿Cómo está ese tema? ¿Ya se habló con el jugador? ¿Ya se arregló el tema con Alesio? Muchas gracias. Bueno, el tema de Alessio es muy claro, sucedió en el torneo anterior, ya fue resuelto, fue sancionado por, por el Comité de Ética eh, de, de la institución del club y, y es un asunto totalmente concluido que como te digo fue sancionado y ahora estamos ya de cara a lo que viene en el presente torneo y por supuesto está contemplado dentro del plantel. Pues sí, yo creo que de lo que se toca nuestra llegada a México, incluso comentaba eso otro día con Rafa, que, que el grupo que nos recibió en ese entonces siempre nos ha dado el beneficio de la duda. Creo que hoy el grupo ya nos recibe, por ejemplo, de una manera distinta, igual que nos recibieran, por ejemplo, en Cruz Azul. Pero no, yo no creo que sea, que sea ese mejor momento en términos de experiencia, porque siempre vamos a querer seguir mejorando, ser mejores día con día y, por supuesto, torneo tras torneo y año tras año. Ok, también nos acompaña la transmisión Marcelino Fernández. Adelante con tu pregunta. Eh, muchas gracias, eh, Pedro. Buenas eh, tardes. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Pues bienvenido de regreso. Lo que le quería preguntar es acerca de eh, los eh, procesos, cómo manejar las transiciones naturales que tiene el club siendo un equipo formador, un club formador con esta filosofía que se ha instaurado en este tiempo. Ya le tocó a usted una transición en la, en la primera etapa en donde fueron saliendo las figuras eh, más reconocibles del equipo para dar paso a, a, a nuevos futbolistas, pero hoy con un proyecto de fuerzas básicas mucho más asentado. ¿Cómo manejar esos procesos de transición para que eh, el primer equipo no se vea mermado ahora que eh, pues se menciona tanto que, que pueden salir jugadores importantes? No, en ese, en, ese, en ese punto, este petit comité es lo que va a estar analizando todo eso, o sea, siempre que se toca, y acá, no, no solo acá, pero en lo que toca al, al cambio del mercado de transferencias, cuando tienes uno en, en verano y otro en invierno, y acá coincide con lo que es el cierre de un torneo y el inicio de otro, porque pues tienes lo que las diferencias que tienes dos pretemporadas es cuando se hablan más de ese temas, ¿no? Entonces estamos analizando todo ese tema al detalle y le llamamos como identificación de ese cuadro de necesidades para que el equipo por arriba de todo esté esté equilibrado y nos dé las garantías de poder seguir con la filosofía y que, y que siga siendo también un sí, equipo sí. competitivo en, en todas las, las competencias que está que está involucrado. Entonces el proceso será un proceso perfectamente natural, un proceso que ya está definido de una manera muy clara en, en lo que es el club en la institución, de momento nada más nos vamos a enfocar de una manera muy clara en lo que es el primer equipo, pero darle seguimiento a las fuerzas básicas, porque sabemos que hay mucha calidad abajo, hay ecuadores hay que tienen esa, esa competencia y se pueden hacer y dar ese brinco al primer equipo, pues qué bueno, y estaremos para, para recibirlos y seguir dándoles ese ese seguimiento y esa esa capacitación, por así decir, porque el proceso de formación no se, no se termina seguramente a los 20 años de edad y creo que en, en lo que toca a la organización del fútbol mexicano lo hacen muy bien, pero a lo mejor añadirle un patamar más arriba hasta los 23 puede ser algo también interesante para que, que muchos jugadores puedan tener un, un espacio más largo de madurez y ahí así no se pierdan también tantos en el proceso. Tenemos también una pregunta eh, con René Trejo. Adelante. Hola profesor, buen día. Gusto en saludarlo. Un saludo para todos. René Trejo de, de Fox Sports. Eh, yo quisiera preguntarle por el nivel de la liga, el nivel competitivo, porque en este torneo eh, se ha hablado mucho de pocos goles en, en este campeonato y, y teníamos un debate. Han cambiado mucho las reglas ¿no? desde que usted llegó la primera vez cambiaron las reglas con la segunda oportunidad que tuvo con Cruz Azul y parece que ha decrecido el nivel de la cantidad de goles. Eh, nuestro panel, el día de ayer, en la última palabra, decía que se debe toda esta situación a la propuesta de los entrenadores. ¿Usted cree que la propuesta de los entrenadores que, eh, dice Fabián, está y juegan a no perder eh, haya contribuido a que haya decrecido la cantidad de goles? Bueno, yo no tengo todo, el, todo lo que es el panorama en relación a lo que me estás diciendo de todo el semestre. Tengo el panorama de lo que, es, lo que ha sido el accionar de nuestro, de nuestro equipo. Lo que sí te digo es que creo que en los últimos años ha existido un gran desarrollo, un gran desarrollo en términos de los procesos defensivos. Y eso pues, te hace mucho más difícil que los equipos tengan posibilidades de, de, de hacer goles, de tener situaciones de definición, de finalización y con eso también de hacer eh, los goles. Creo que hay datos muy claros y creo que tienes que también ir un poco por ahí. Los equipos que van a estar en la parte alta, en lo que toca en la fase regular de, de todos los torneos, siempre tienen un por arriba de 1.5 de promedio de goles uh, en su favor y siempre tienen abajo de la unidad en términos de los goles encajados. Entonces, tiene que existir este equilibrio claramente entre los goles marcados y encajados. Pero creo que... El principal factor se puede ver a lo que son los diferentes desarrollos de los procesos defensivos en términos de lo que son los bloques y analizando el equipo, por ejemplo, cuando, cuando tenía rivales y cuando lo empezaron a conocer mucho más, los rivales se paraban mucho atrás, se, se, se cerraban en bloques mucho más bajos y eso también puede tener, por ejemplo, una, un aporte de, de tener menor número de goles de relación a lo que fue el enfrentamiento con, con, con contra nuestro equipo. ¿no? Gracias. Eh, también tenemos presencia de nuestros abonados. Abonados Guerreros, ¿tienen alguna pregunta? Buen día. ¿Qué zona zonas del equipo… Buen día, buen día a todos. Profesor, eh, ¿qué zona o zonas del equipo… Eh, tiene pensado eh, darle más énfasis a, a reforzar. Gracias. Bueno, es, es un trabajo que estamos haciendo en conjunto, estamos identificando todo eso. Una cosa es, por ejemplo, eh, tú analizar los partidos en, en los videos y tener una idea, porque genera un padrón en relación al de, determinado comportamiento del equipo, por líneas o individualmente, y te da una idea de que, Uh, este jugador a lo mejor teníamos que cambiar en esta, en, el, en la otra posición. Pero la verdad, tú solo conoces los jugadores cuando trabajas con ellos en día con día. Y otra cosa es tener una idea de juego y otra que, que puede tener algo, algunos puntos en común, pero que tiene cosas diferentes. Entonces muchas veces entiendes y haces la, la evaluación de un jugador o de una idea o de un comportamiento de una línea en relación a lo que es un un entorno específico y, y estás pasando en otro entorno y a lo mejor eso te va a servir mucho más. Entonces, es en ese tipo de evaluación que estamos para después definir no solo lo que son las líneas, pero ese puntalar de una manera muy clara esas necesidades. Déjame decirte que ya empezamos ayer, pero de aquí hasta el 8 de enero es un fósforo que, que se va a quemar muy rápido y entonces también tenemos que tener mucho cuidado con esa selección si no solo estás Teniendo algo de efecto positivo en relación a lo que serían estos cambios a la fecha 3, 4 o 5 Y eso nosotros tampoco lo queremos Tenemos pregunta también de otra abonada guerrera Bueno, Adelante. primero que nada, buenas tardes, bienvenido ¿Buenas tardes? de vuelta Este Hablo por muchos aficionados que lo importante para nosotros es que los jugadores lo den todo en la cancha No importa el resultado Quiero saber qué se, qué se espera para esta temporada, porque incluso en temporadas anteriores llegaron a haber victorias que a nosotros como aficionados nos habían a derrotas, por la, el entusiasmo que tenían o no. Nosotros queremos este gana, compromiso y sobre todo, o sea, que sientan los colores del equipo. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Ese es el ADN Guerrero, eso es lo que nosotros… Uh, sentimos, vivimos y nos identificamos justo llegando acá y creo que eso es algo que es innegociable con el equipo, los jugadores que vienen acá entienden muy bien que está todo por detrás, todo lo que es una cultura de, de vivir eh, toda una cultura de lo que es la comarca lagunera de lo que es eh, esos dos estados, tres ciudades que defienden esta institución y que ese es la, el sacrificio que las personas hacen en, en la vida para poder para poder estar ahí eh, partido tras partido. Yo me acuerdo que la primera vez que llegaba acá, nunca había visto que las personas andaban en la calle con las playeras, como ustedes vienen ahí. O sea, no, no, es, no, no, era, no se me, no me hacía normal, no se me hacía normal que las personas que tenían eh, parcos recursos, muy pocos recursos, que pudieran comprar una playera como en 10 en tranches, no en 10 pagos. O otros que no tenían siquiera la posibilidad de hacer eso, de que pintaran las rayas en la playa, entonces eso a nosotros no tiene que decir mucho, y las personas tienen que salir orgullosas de que intentamos de todo para poder ganar el partido, pero sin perder lo que es el, el ADN de, del, del Santos, de lo que es el ADN Guerrero, ¿no? entonces eso es algo que no es negociable, es algo que ellos lo tienen muy claro, la intensidad, el compromiso, la actitud, Siempre que tiene que estar presente. Ahora, si con eso te llega para ganar los partidos, ya será otra cosa. Pero eso creo que nos va a ayudar mucho a lo que a lo que viene después de organización, lo que viene después en términos de la calidad que tiene el equipo, para poder sumar, sumar, sumar y que todo nos pueda contribuir para, para sumar de a tres, sumar de a tres, sumar de a tres. Gracias. Antes de terminar con esta presentación y, por supuesto, también conocer al cuerpo técnico que va a estar acompañando a Pedro Caixinha tenemos una última pregunta. Adelante, Daniel Velasco. Gracias, Dani. Hola, Pedro. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Un gusto tenerte de, de regreso. Te deseamos todo el éxito Muchas gracias. del mundo. Eh, un par de preguntas y, y bueno, me parece que, que, que serían para ti, Dante. La primera es: ¿cuál es el estatus el de Diego Valdés? ¿Si se contempla? ¿Si va a reportar? ¿O, o cuál sería su estatus? Sí, el estatus de Diego Valdés, él está ya en negociaciones con, con el nuevo club, no se ha eh, firmado ni anunciado porque faltan ciertos detalles donde ya no, ya no nos involucramos nosotros, pero estamos justo a la espera de, de esta formalización y no entraría en planes para la siguiente campaña. Perfecto, y la segunda, eh, se habla mucho de eh, un posible regreso de Uriel Antuna, no sé si, si sea real esta posibilidad. Son solo rumores. Perfecto. Gracias, Dante. Pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, Dante Lizal Eduardo fentarnes Pedro Caixinha. ¿Y qué les parece si antes de despedirnos nos tomamos ¿Sí? la fotografía oficial, pero también queremos conocer al cuerpo técnico, así que adelante, ¿Sí? muchachos. Rafita, acompáñanos. Primero, primero nos tomamos una foto ustedes tres. ¿Ah, sí? Y ahorita... Rafita, como saben, era jugador uh, en esta institución, creo que de los jugadores más, más exitosos de la institución, que representa claramente ese, ese ADN guerrero, lo sentimos nosotros en esos dos años que trabajamos con él. Uh, en, en, en su momento, que todos tienen sus ciclos, y se estaba terminando el de Rafita como jugador, le invitamos a que estuviera con nosotros ya como auxiliar, Rafita entendió que tenía más tiempo para jugar, se fue a Leones Negros y ahora sí se da la oportunidad. Creo que es alguien que representa ese ADN, tiene también todo lo que es esa, esa experiencia y conexión, conocimiento con, uh, con lo que son las fuerzas básicas, esta condición humana también muy, muy grande de poder llegar a, a los jugadores, llegar a las personas y seguramente también en su futuro va a ser, va a ser un gran entrenador y esperemos también aportar con ese granito de arena en, esa, en ese camino, en esa dirección. Muchas gracias y bienvenido. Uh, to, todos los demás que voy a pasar a nombrar, creo que todos los vean como, como, como auxiliares, o sea, yo, a mí no me gustan hacer distinciones, es un equipo de trabajo, todos dependemos uh, de todos, todos necesitamos del trabajo de todos, son áreas complementarias, son áreas por supuesto donde yo siempre tengo la, lo que es la última palabra, pero serán todos uh, para nosotros en términos de que, que son auxiliares, entonces hay una corresponsabilidad, y un coliderazgo que ellos tienen que saber, los guardias tienen que saber que estar presente yo, estar ellos, es precisamente la misma cosa, es más, mañana tengo que ir a la visa de Houston y son ellos que van a estar manejando el entrenamiento. Pedro Malta, por favor. Pedrito, uh, igual que Oscar, fue uh, mi, mi alumno en, en la universidad. Pedrito, junto con lo que es el, el, el Departamento de Inteligencia Deportiva, es el que va a estar más responsable con lo que es la análisis, análisis ya sea individual, que nos gusta también mucho trabajar individualmente el jugador, por líneas y también colectivamente del equipo, pero también mucho más enfocado en lo que es el análisis del rival, que para nosotros el conocimiento para preparación del partido es muy, pero muy importante. Oscar Tojo, o Tojo en portugués, como quieran, también fue mi en amluno otra, en otra universidad, es más eh, en relación a lo que es la parte de metodología del entrenamiento, entonces trabajando mucho más de cerca, con lo, que, con lo que tiene que ver con la área de ciencias de, aplicadas al deporte, o sea, en términos de lo que es el monitoreo del entrenamiento, sugerencias de cómo es el camino que tenemos que seguir, para nosotros lo más import, importante son los contenidos, que son los comportamientos del equipo, pero todo eso tiene lo que es un, un régimen fisiológico, que hay que seguir, que mucha agua puede matar la planta, sobrecarga para lesiones, o sea, todo ese tema, entonces hay que controlarlo muy bien y Oscar hace hace ese trabajo y tiene esa responsabilidad. Bellman, José Belman, que también o sea, Pedrito, Oscar y, y Belman ya han estado con nosotros acá en el proceso anterior. Belman es el entrenador de porteros. Y como les decía, yo quiero también que ellos tengan otro tipo de participación, es auxiliar, pero tiene esa función y entre muchas, muchas otras también siempre estamos ahí analizando las cosas para tomar decisión. Incluso, por ejemplo, en la banca es alguien con quien hablamos mucho en términos de, de generar una, una decisión final en términos de lo, que, de lo que puede ser el transcurso del partido y tomar una decisión para intentar Uh, llevarlo uh, en cómo queremos que, que, que ello va a, a nuestro a nuestro favor. Polibios, que es uh, un nuevo elemento que se juntó con nosotros ya en Cruz Azul, o sea, Polibios lo conocí cuando yo estaba en Panatinaicos de, de Grecia, es griego, bueno, Oscar y yo y Pedro somos portugueses, Belman es español, él es, es, es griego, lo conocí en Panatinaicos nos volvimos a encontrar en Qatar donde él estaba trabajando justo con Gonzalo también, y trabajó con Gonzalo, el responsable aquí del, del Departamento de Ciencias Aplicadas del Deporte, ahí en Aspetar, entonces tuvimos, tuvimos esa, esa libertad de tener con nosotros un elemento también para que la visión del cuerpo técnico sea más global en la área de rehabilitación y prevención, fue él por ejemplo que trató Estefano Eustaquio, cuando se acuerdan que se lesionó y es, regresó en un muy buen nivel en ese sentido, entonces va a trabajar con todo lo que es el departamento médico, esa área de ciencias del deporte, fisioterapia, que, que el club lo tiene espectacular, pero venimos para, para sumar y también o sea juntar lo que son difer diferentes experiencias para seguir creciendo juntos. Arturo, Arturo eh, representa claramente lo que es eh, la capacitación acá de la institución, nosotros cuando llegamos, ya en un primer momento, pero todavía más ahora que tenemos ese conocimiento de causa, queremos aprovechar todo lo que es el, el buen potencial humano y, y profesional que existe en, en los recursos de, de esta institución. Uh, de eso se trata, ya lo conocíamos en, en un primer momento cuando estaba ahí con fuerzas básicas, uh, viene acompañando todo ese proceso, Mi, incluso en, a lo largo de estos años viene estando en contacto con Oscar para para debatir y, y, y evaluar y analizar y estudiar temas relacionados con lo que es más la preparación física y el monitoreo del entrenamiento, entonces ese es el cuerpo técnico, sumado a lo que nosotros también consideramos la autillería, la inteligencia deportiva, la dirección deportiva y por supuesto también todo lo que son las ciencias de aplicadas al deporte. O sea, nosotros somos los que van a hacer más la cara ellos serán el background, pero serán tan importante cuanto, cuanto los que están aquí. Muchas gracias. Tomamos primeramente una foto oficial con Pedro y su cuerpo técnico. Por favor. Vamos, vamos. <risa> No pegues a nadie. Y ahora invitamos a pasar por favor a Dante y a Eduardo Fentanes para la foto del grupo completo. Un aplauso por favor amigos guerreros. <tose> y ahora sí. Ya tuvieron la oportunidad de conocer a todo el cuerpo técnico de los guerreros, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en esta transmisión para redes sociales oficiales del club, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando allá en casita en la transmisión, por supuesto gracias abonados, gracias medios de comunicación aquí presentes y pues les deseamos muchísimo éxito en esta nueva temporada, por supuesto también se dan de pretemporada, más adelante el club les estará informando todos los detalles, así que mucho éxito chicos. Y María, muchísimas gracias no, por no. acompañarnos y hay que presumirles, el día de hoy estamos nosotros claro. portando estas eh, sudaderas que las pueden encontrar en Santos Shop, aquí en el showroom en TCM y por supuesto también en la página que es santoshop.mx, se vienen ya Navidad, los regalitos, hay muchísimos souvenirs, prendas, van a encontrar todos los productos oficiales del club, así que ya lo saben, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos pronto, pónganse el modo guerrero. Gracias María. Gracias. Thank <laughs> you.